la gente esto es un nuevo capítulo esto es un nuevo vídeo traigo un vídeo de un turno estamos aquí en mi servidor en el servidor de Asterio8 y bueno eh, que si un mapa que si otro he estado cambiando otra vez de mapa llevo un buen tiempo cambiando de mapa para ver cuál era el que más gustaba y bueno ahora mismo pues estoy eh, aquí con un mapa de Pain he metido he puesto esta vez el mapa de Pain no sé si a lo mejor en un futuro eh, lo cambio a Rusia otra vez, o yo que sé, es que no sé qué voy a hacer porque no encuentro un mapa en el que yo vea. Joder, mira, aquí se mete mucha gente, no sé qué, no, no encuentro ningún mapa así. Casi todos los mapas, en casi ningún mapa se, se llega a llenar el servidor. Yo, bueno, voy a seguir es con el servidor, el servidor no lo voy a quitar ni mucho menos eh, pero no, no sé qué hacer para para atraer gente al al servidor que se mete gente, si, sí, algunos de vosotros también os metéis pero no, no se llena lo, lo suficiente que es a lo que me refiero y bueno, pues nada, quería hacer este vídeo para que vierais que ahora pues, lo he cambiado a Pay luego, pues no sé, si veo que tampoco Pay, pues lo me meteré un Washington que es el mapa que me queda yo que sé ya si eso pues meteré hasta un yukon ya ya lo que lo que se vaya viendo pero bueno por ahora cojones? vale que lo que vale lo que se vaya lo que se vaya viendo eh, más que nada era que eso quiero deciros que He vuelto a cambiar el servidor de, de mapa y todo y que bueno pues os podéis meter. Yo la verdad es que estoy viendo poca actividad en, en, los, en los mapas, no mucha gente se une y bueno pues simplemente pues eso, decirlo, ¿no? Que, que en, en el mapa, en el servidor podéis podéis meteros. Eh, ¿Qué otra cosa quiero decir? Eh, bueno, quiero que sepáis que estoy haciendo algunos mods, eh, trabajando algunos mods, por eso estoy un poco inactivo este tiempo y además tengo eh, algo que me quita mucho más tiempo, que es un, unos exámenes. Tengo exámenes de entrenar bastante importantes. Y pues bueno, estoy un poquito inactivo, pero a partir de el martes de la semana que viene volveré a, aquí a traer más vídeos y tal para que vosotros lo sepáis yo aquí me, me meto y digo, bueno, aquí no... me meto aquí y digo, venga, bueno, voy a lotear un poco, ¿no? pero que me encontró un rocket launcher, el único arma que me he encontrado y es esto pero bueno, ya veis que es eh, un gente el server no está vacío, obviamente está este está este y está Fire, vale que Fire es mi, mi otra cuenta que lo que lo dejo aquí dentro para que salga como como que hay gente en el servidor, ¿no? Porque sabéis que los servidores en los que no hay nadie eh, no suelen salir, eh, pero bueno, más que nada para que bueno era más que nada deciros eso que eh, va a estar un poco inactivo y que mientras tanto pues vosotros podéis coger y meteros en el en el server que está que está abierto para vosotros y no mucho más oye Nelson a ver cuando cuando arreglas los work jeans porque madre mía compañero están hecho una mierda no deberían de ser de este verde Además, no sé cómo se verá si yo así. Pues se ve en azul. <risa> Nelson, arregla tu juego, anda. Pero bueno, no mucho más. Era para que supierais esto. Así que nada, si queréis más vídeos de un turno, ya sabéis. Dale like y yo os lo traeré. Os voy a dejar de todas formas unas partitas que jugué de arena con el Sniper. La gente está jugando todas con y esas cosas. Y yo, pues. Me puse a jugar con el Sniper por, por ser un poco rebelde, ¿no? Así que nada, os dejo con el vídeo. Todo, todo. Cuidado, nada más spawnear. Y ahí se le voy a un endipazo. A ver, el hey, kit. Vale, no veo a nadie por ahí No veo a nadie, ¿eh? Sí, Tiene que por allí Ah, lleve uno Fuera Cándor, ¿eh? Quedamos okay, este y otro y otro más, no este y yo nada más, uf, qué bueno, uf, es que granada, <risa> la una granada. Chaval. <laughs> Easy. Un momento allí. Y murió. Uy, GG.